Hola ¿qué tal Fiferos, yo soy Cerecero y vamos a esta New Beginnings Cup New Beginnings Cup, eh, muy interesante con, con jugadores eh, de Italia, con jugadores de Alemania y con jugadores de, de la BBVA de España eh, Este es el equipo, eh, básicamente es un equipazo, es una bomba adelante Messi, Ronaldo, eh, Royce, eh, Cracks, hay Pirlo, lo tenemos a Vidal En la banca, igual banca de lujo con, con Gareth Bale, con Robin abajo este, Un equipo muy interesante y vamos a comenzar estos octavos de final Vean nomás, adelante, y Iberi, cara cortada Bale y Ronaldo, adelante nomás Un equipazo, vamos a ver Cómo nos va en este juego, Ronaldo palo! ¡Palo de Cristiano Ronaldo! Royce, encuentra a Ronaldo Lo alimenta, Ronaldo, ¿qué va a hacer? Se mete por adentro, ¡pégale papá! ¡Entre las piernas, pégale! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¿Qué le estás haciendo Vidal? Le vas a dejar un chupetón ¡Chupetón! Qué golazo de Cristiano Ronaldo. Y nos vamos arriba. Muy temprano en el marcador. Y Cristiano Ronaldo de lujo. No puede definirla por arriba. Ronaldo se quita uno. ¡Pégale, maestro! ¡Gol! Cristiano Ronaldo de tres dedos. Qué peligroso es este animal, este monster. Vean cómo le pega de fuera del área. Brutal. Ronaldo del otro equipo. Se quita uno. Se quita otro. Se pone a bailar. No se la pueden quitar. Noyer, Neuer nos salva Y aquí le roba Messi Aguado con Messi Messi ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo, loco? No faltan a la clase Ven ahí, Ronaldo Claro, aprendiendo de Messi Mutuamente se alimentan Vean nada más Nada más La finura ¿Dónde la coloca Messi? Leo Messi El, el defensa Vean nomás ahí ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Ay! Golazo Golazo Leo Messi Ronaldo, se quita uno. Crack, tronan las caderas. Cote Miña, ¿de quién la aprendiste? De guau! qué jugada. Pégale, Qué bonita jugada, ¡Delicatecen! Messi, se quita uno. Recorte Fantasma, se quita otro. Pégale, Messi. Portero. Nada para nadie. La tiene Bale. Para Ronaldo se está negando el cuarto. Ronaldo, ¿qué haces? ¿De qué te vas a disfrazar? Ronaldo. Foul. Bajan del camión Marcan falta, no sacan tarjeta ¿Quién le va a pegar? ¿Le va a pegar Bale? ¡No, papá Ronaldo! Pero del otro equipo ¡Ponte ahí! ¡Alaba brinca! ¡Qué golazo nos acaban de meter! Nada que hacer para nadie eh... Alaba ahí brincó Yo creo que se estiró tantito ahí el cuello No logró hacerlo ¡Minuto 90 se viene la noche! El 3 a 1 engañoso ¡Maldito, maldito! ¡Messi! Se acabó el partido. Se acabó el partido. Duro encuentro. 3 a 1. Eh, y pues pudo ser trágico. Del 4 a 0. Estamos en un 3 a 1. Que pudo venirse la noche. Claro, Runi, festéjalo. Y nos vamos a los cuartos de final. Con este equipazo. Nada más, cuate. Eh, Benzema, Ahí Cagagua, Vidal. Eh, Callejón también por un lado. Un equipo sólido. Eh, no tan atractivo como el anterior. El Tec Laguna viene con Toño. Vamos a ver qué dice la vida, qué dice la suerte. ¡Domba! ¡Domba! Por afuera. Por afuera, Domba. ¡Vidal! ¡El globito sorpresa! No, no le salió falta. Faltó ángulo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pégale! ¡Palo! An, an, an, an, an, an. Nada para nadie. ¿Domba? ¿Domba? ¡Domba! ¡Noyer! ¡Noyer, qué paradón! Está salvando un partido de ida y vuelta. ¡Tome y daca! ¡Dikitak! Gare Bale se va a meter! ¿Qué es eso? ¿Cómo la agarró? La agarró como, como un tipo del venado, CFC La tiene Domba Domba de taquito Pégale, Pogba El rebote Nada para nadie 0 a 0, minuto 60 Cristiano Ronaldo Pégale Rebotero ¡Suerte! ¡Gol! Golazo de Cristiano Ronaldo La suerte Ahí nos está favoreciendo Nada que hacer para nadie Ven ahí la jugada individual Tres dedos Y bendito sea el rebote Vénganos tu reino Pégale ¡Qué es ese control! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿En qué momento nos empata Calleja? ¿En qué momento nos están empatando? Vean nada más que qué mala. Qué mala defensa ahí. Ni modo ni hablar. Messi. Messi se quita uno. Pégale, le pegó feísimo. Le pegó peor que Bozo. Tiene Ronaldo Rooney. ¡Runi! minuto 82, gale, gale, gale, gale, gale, gale, Ronaldo, Ronaldo, vean nomás ahí, vean ahí nomás el besito que le da de tres dedos y gol, gol, miau, miau, minuto 90 y apenas arañamos la victoria. Qué cuartos de final durísimos, durísimos, pero salimos, salimos AIROSOS de este, de este partido. Pues bien, eh, Fiferos, vamos a ver qué sucede eh, en las semifinales, eh, en el próximo capítulo de esta New Beginnings Cup. Yo soy cero y recuérdenlo, Fiferos, por un nuevo comienzo FIFA la vida.